Vamos a usar Como siempre hacemos Algunos de los grandes maestros Que acompañaron los puntos de inflexión en la historia y su Torah, para que nos ayude a entender en qué punto de verdad estamos y qué, qué es lo que está en nuestras manos hacer en un día como hoy. Un día como hoy, 9 de abril, pero hace 207 años, allá por 1815, Falleció Rabí Yakovitschak Horowitz en la ciudad de Lublín, en Polonia. No he verificado si la ciudad de Lublín hoy día también queda en Polonia, porque todos esos países han variado sus fronteras, pero al menos en ese instante era Polonia. Quiero contarles de Raví Horowitz. Y por qué es tan significativo Que justo haya partido de este mundo Acaso justo haya elegido Partir de este mundo En el día 9 de habla Yakovitz Yacovitschak Es conocido Por el apodo A José Milublín el visionario de Lublin. Es el único de nuestros sabios, hasta donde, hasta donde recuerdo, hasta donde me viene la memoria, que es apoyado el José, el visionario. Y es apodado así, según cuentan. Porque el José, mi Lublin, Rabia Kovitzhak, miraba la frente, de una persona y con eso le bastaba para hablarle a esa persona para saber de esa persona pasado y futuro y a veces encarnaciones pasadas y para poder dar instrucciones de futuro tal que hay infinidad de relatos acerca de él y del modo en que se cumplían inevitablemente las cosas que él decía. El resto del relato va a ser tratar de entender cómo llegó hasta ahí y por qué. Cómo se va hasta ahí y por qué va una persona hasta ese estado de conciencia hasta ese estado espiritual. Rabbi Jacob Yosef fue discípulo del magid Rabbi Bermi Mimesrich, que fue el principal continuador del fundador de la Hasidut, Rabbi Israel Baal Shem Tov. Y cuando murió Rabbi Dovber Mimesrich, Rabí Akovi se convirtió en discípulo de su discípulo, uno de los más importantes, Rabí Elimelech de la ciudad de Lzensk, hermano a su vez de otro gran amigo nuestro, Rabí Revzuche de Anípoli. y venía de una dinastía de grandes rabinos, Cuando nos encontramos dos generaciones antes de Rabí Akovi Yosef, en la generación del Baal Shemto, ¿a qué nos referimos cuando decimos de alguien que es un tzadik? Ustedes saben, cuando nosotros decimos tzadik, yo siempre traduzco una combinación de dos palabras. Un justo sagrado. ¿Por qué? Porque la palabra tzadik en realidad se podría traducir meramente por justo. Pero en general, la idea que tenemos de un tzadik es una persona que no solamente es un justo, alguien que busca que haya justicia en su mundo, sino también que es una persona sagrada. No solo busca que haya justicia que es el bien, sino que se abstiene de todo mal. Vamos a, vamos a usar, miren, vamos a aprovechar para hacer lo que en Argentina se llama un chivo, una publicidad de encubierta, porque para entender un poco la evolución de, de los conceptos que vamos a usar en, en el próximo rato, nos vamos a, ser, a servir de los arcanos del tarot, tal como los estudiamos en el curso-taller de Tarot Hasidí hace un par de años, que gracias a, a la tenacidad y la iniciativa de Aidea aquí presente, de Silvia, gracias a ellas dos, las más de 20 horas de video en que estuvimos estudiando Torah, que toca el corazón y que nos enseña a vivir de acuerdo a la Torah y a curarnos, a sanar a elmas, por medio de usar todos los secretos que grandes sabios de la Kabbalah pusieron en el tarot original de Marsella. Gracias a ellas, todas más de 20 horas de video y todos los materiales de estudio contextuales están preciosamente ordenados en un grupo de Telegram ahora, donde va a tener lugar un entrenamiento en Tarot Hasidí. Y es un entrenamiento muy importante y muy interesante para el alma de cada quien. Y que a mí me da un, una enorme paz interior, una enorme satisfacción, porque no lo voy a dictar yo, lo va a dictar Silvia Pizá, que no solo fue, unos pilares, fue uno de los dos pilares, ella y Aide, en el proyecto de dictar aquel curso-taller, sino que Silvia efectivamente desde aquel entonces sigue estudiando, investigando y trabajando para ayudar a otros desde el Tarot Hasidí. Y ella es quien va a dictar este entrenamiento a modo de taller, acompañado de todos los videos y los materiales de estudio que preparamos en aquel entonces. De modo que todo quien esté interesado en estar allí, y todos debiéramos estarlo, hay que consultar con Silvia, o con la idea aquí presente, o siquiera consultar en la tertulia del Templo de Pasos, o en la cantina del Templo de Pasos, y allí estará seguramente toda la información. Y ahora sí, me sirvo de eso. Tradicionalmente, a lo largo de buena parte de la historia, cuando hablamos de un tzadik, de un justo sagrado, hablamos de alguien que lo podemos representar en el arcano del de ermitaño, en el tarot. Espero que lo estéis viendo. El ermitaño del tarot es un hombre sagrado sin duda. Es un hombre que ha recorrido todo el camino desde enmendar su intelecto a enmendar sus actitudes y sus cualidades. Y ha adquirido enorme sabiduría. Y tiene ir, ah, tiene temor de Dios. Tiene temor de hacer el mal. Y entonces, fijaos de nuevo, está está parado en la Zafirá de Yesod, desde donde tiene que ejercerse de verdad la influencia de ese bien sagrado sobre la Zafirá de Malhut, sobre el reinado, que en el Tarot, y no solo en el Tarot, está representado muy justamente por la Rueda de la Fortuna. Pero el ermitaño no quiere bajar a la Rueda de la Fortuna. No quiere enfrentarse a ese mundo de fuera, donde están todos locos y donde no parece haber con quién hablar. Él está resguardado en su ermita, vive allá arriba de la montaña, aislado del mundo. Y, y tiene otra característica, tiene, siempre que quiero hablar de esto me olvido cómo se dice en español, Sagfanuto. Tiene que ver con suplicio, pero no es suplicio. Tiene que ver con una vida en el zoom de, de, de la parquedad, una vida con lo mínimo, una vida a pan y agua, una vida de, de levantarse en plena madrugada a estudiar y a hacer chila y dedicar el día entero a eso. Y sufrir y llorar por el templo todos los días Y no permitirse ningún placer Y no escuchar música Y no cantar y no bailar todo el tiempo Que no hay templo Y ese tzadik lo que pasa Es que técnicamente es un tzadik Es un hombre justo Y es un hombre sagrado Pero no es un tzadik que haga ningún bien a su mundo. Con el paso de los años y de los siglos, se generó una idea de tzadik que va, que va más allá, que va, que va mucho más allá. Una idea de tzadik que, si la queremos ubicar en nuestro tarot, se parece bien al arcano del rey, al arcano que tiene que ver con la sefirá de Gésed, no enmendada aún. Fijaos, tal, tal como está detallado en el dibujo de esta carta, el nuevo tzadik, que, que de alguna manera era, creo yo, era el paradigma dentro del pueblo de Israel, cuando, cuando irrumpió y se reveló el Baal Shemto de la Hasidut. Este Tzadik es un rey, también está aislado. Como vimos en el taller de Tarot Hasidí, es perfecto el dibujo. Él está en la sefira de Geshem, de la bondad, de donde sale el tesoro, de donde sale el fluir de bien para el mundo pero él está allá lejos, donde la, el común de la gente no llega, ni lo ven, solo oyen de él y, y reciben de él por medio de otros lo que él tiene para brindar. Y él tiene todo el poder y todo el tesoro. Y, y si miran la posición de su cuerpo, se ve claramente... Él tampoco está cómodo, perdón, no es un rey en su poltrona, bien sentado en su trono. No, el tipo está medio parado, medio apoyado en el trono. Sostiene el cetro así en su mano. Imaginen sostener un cetro así durante 15 minutos de corrido. Ya está todo calambrado, está, está de un modo muy incómodo Incluso si miran en el dibujo La pierna derecha, el pie derecho Ni siquiera está apoyado en tierra o sea, Él está En una posición que duele Sigue igual que el ermitaño. Pero ahora al menos ejerce una influencia Pero de lejos Su majestad Ese modelo de Tzadik ese modelo de tzadik también deja afuera de su influjo a la mayoría del pueblo, a la mayoría del mundo. Sí es un tzadik en el sentido clásico de la palabra. Pero no es el tzadik que va a cambiar el mundo. Y nosotros precisamos el tzadik. Que va a cambiar el mundo. Vino el baal entonces en el siglo XVIII y presentó la Hasidut. Hasidut, que es el arte de ser Hasid. Si si lo estudiamos, si tratamos de entender cuál ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Nos vamos a encontrar, nos enseña, nos enseña la Hasidut en general, que hay cuatro niveles a partir de Hasid, a partir del Tzadik. Esto nos lo enseñó hace muchos años mi, mi rabbi maestro, Rabbi Ginsburg, en otro contexto, y ayer me recordó, me, me regaló evocarlo hoy justo aquí. Porque el Baal vio que hacía falta ser mucho más que Tzadik. Y nos enseñó entonces que Tzadik es solo la primera etapa del Tikkun, que el tzadik anhela justicia y se guarda sagrado y eventualmente habla de esa justicia. Pero más que el tzadik, es el hombre yashar, el hombre recto. Porque rectitud ya habla de acción, de un modo de conducirse. Y dar el ejemplo, tú puedes ser aún tzadik en tu ermita de la montaña donde no ves nunca a nadie, pero no puedes ser y hallar ahí, ser recto, porque recto es algo que habla de tu modo de ser. Tú te conduces con rectitud y eso es la señal de que eres un hombre recto ya estás en la acción, pero aún ser recto implica estar planteándome ante cada situación eventualmente o ante muchas situaciones. Yo tengo que plantearme las formas distintas en las que podría reaccionar y conducirme y elegir de entre ellas aquella que se ilumina ante mis ojos como un recto proceder. Pero tengo que pasar por ese procedimiento. Y por consiguiente, después del yachar, después del recto, hay un nivel, hay un nivel que se llama el nivel del Tamim. Tamim solemos traducido, solemos traducirlo por íntegro. También se puede traducir por inocente, pero es más fácil de entender si vamos a su acepción de íntegro. El tamim hemos hablado de esto mucho antes de Pesa. Cuando tenemos varios videos que tienen que ver con eso Cuando hablamos de los cuatro hijos Los cuatro tipos de personas Que aparecen en la edad de Pesaj Y el tercero es el Tam, el íntegro Y decimos, el íntegro no tiene que plantearse nada Él acepta todo y acepta que todo es para bien, y no importa qué es lo que ocurra, él instintivamente, porque tiene, como hemos aprendido de tantos modos, la Torah del Bien, la Torah del Tzadik, grabada en su corazón, grabada en la zona de su conciencia que toma decisiones, sin ni siquiera tener que pensar, entonces el íntegro, y al íntegro, al tamim, es muy fácil representarlo con el arcano supremo de todo, de todo nuestro Tarot Hasidí. En el Tarot es el loco, pero no es el loco, no es un loco, es un hombre íntegro que sabe que está todo bien siempre y que por consiguiente no tiene miedo de nada y es capaz de salir al camino sin más equipaje que esa bolsa emblemática colgada de un palo que lleva al hombro y su callado y su perro amigo eventualmente bidimensional, que lo acompaña y lo molesta en el camino. Pero, perdón, ¿qué dicen aquí? Si me pones de confitrión, ¿quién me pidió que lo ponga de confitrión? Aide Flores, para subir las cartas del tarot. Pero, pero Aide, te puse de confitrión del principio, ¿no? ¿no lo eres? Ay, perdón, es que me tuve que salir y luego entré. Perdón, ya te pongo de nuevo. Bien. Gracias. No, no es aquí. Ahí. Un segundo. Tenemos que ver cómo se hace para que esto sea permanente. Este, vuelvo. Listo. Gracias. Nuestro a ti, nuestro loco del tarot. El hombre íntegro, gracias a ti el hombre íntegro, que de alguna manera a nivel individual ha arribado a la perfección, porque él está embebido de divinidad. Todo él, toda su figura, es, es una proyección de lo divino que hay en él, navegando mansamente en lo divino en que es, y ya no parece haber nada, en el medio, no parece haber más cáscaras, pero de todos modos, cuando de lo que se trata es de este mundo, y este es este es el único de los mundos que sabe de guerras, este es el mundo en que hay guerras, este es el mundo en que la luz y la oscuridad están entreveradas y en guerra entre sí, de uno u otro modo. Cuando el mundo está así, cuando estamos en este mundo, salvo que la mayoría de los habitantes de este mundo sean nuestro loco del tarot, el tamim de la jacidut, no nos van a ser de mucha ayuda para todos, al menos para despertar a la conciencia. Sí nos van a ser de ayuda en realidad, aunque no lo sepamos. Porque por mérito de ellos, como si sí de los anteriores que dijimos, cada uno en su proporción, el tzadik, el yashar el recto, el tamim, el mérito individual de cada uno de ellos se va a traducir en paraguas de bien para con todos, cada uno de ellos inclina hacia el bien de algún modo la balanza del mundo entero, de la humanidad completa, pero de modo proactivo, en lo que hace a la vida consciente, al modo de vivir de sus vecinos, el hombre íntegro Tampoco ejerce especialmente una influencia determinante, revolucionaria, que vaya a convertirnos todas las razones de luto de Tishabeab en razones para estar de fiesta. El cuarto nivel, tal como nos enseñó Rabitzhak, es el Hasid. Y a su carta vamos a llegar en un rato, con ayuda de ayer. Ahora nos vamos a bajar de las cartas, que nos sirvieron para entender de algún modo esta escalera que, como sé que ustedes comprenden, esta escalera va de mí hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Y hemos recorrido ese camino con tantas metáforas distintas ya. Y lo que va a distinguir al Hasid es que una vez que llegamos adentro del todo, el jazid es el que va a ser capaz de dar un paso más. Y ese adentro del todo, sacarlo hacia afuera, de modo que incida en todos sus círculos concéntricos. Y acá empieza esa Torah que llamamos Hasidut. Y saltamos dos generaciones desde el Baal Shempo y vamos a llegar precisamente a Rabbi Yakovitzhak, el José de Lublin, que es el que le va a dar forma a este nuevo rol del Tzadik, a este nuevo modo de entender el Tzadik de acuerdo a la Hasidut. ¿Qué va a hacer ese Hasid, ese Tzadik, que es Hasid, que conduce jasidim Espero que, que las palabras no se estén confundiendo demasiado, porque acá en realidad hay, una, hay un sutil desplazamiento semántico. Acá Hasid quiere decir lo que en general llamamos Hasid, a nivel llano, y también la cumbre de toda la jasidut posible, la cumbre del camino que una persona puede seguir en este mundo. Y así, tzadik, también es el inicio del camino de algún modo, a partir del momento en que alguien ya no hace mal, pero también acaba a ser el conductor de Hasidim, el conductor de tzadikim. A partir de rabia, Kobiosev, de algún modo, empieza la cultura de Mitzadik, en el que se arman familias, clanes, eso que llamamos Kasi-Duyot, que hoy día hay muchísimas, la mayoría de ellas pequeñas, algunas multitudinarias, como Jabab, como Satmer, como Gur, como lo que estudiamos cuando hicimos nuestro candil para encender una mecha en honor del alma de Rabí Judá fundador de una Jasidut él mismo, y que cuando él partió de este mundo, la Jasidut que él había edificado, se dividió en dos Hasidut distintas, conducidas por cada uno de sus ambos hijos al día de hoy, uno acá a escasos 50-60 kilómetros en la ciudad de Natania, y otro en Estados Unidos, en Williamsburg. Ahí lo que vamos a decir es que el líder de una jacidut, a partir de, sobre todo a partir de los libros de Rabia Kovitzhak, el José Milublín, el líder de una jacidut de alguna manera tiene que ser tzadik porque tiene que ser el tzadik que conduce a su grey, en el sentido en que Moshe, como estudiamos tantas veces, es aquel a quien Hashem elige para que sea pastor de un pueblo, porque lo ve muy pero muy buen pastor de rebaños, de ovejas, de cabras. Lo mismo ocurre con el rey David Es su modo de ser pastor De rebaños El que muestra El que hace salir a luz Su capacidad de ser Buen pastor de gente Y eso es lo que debe ser Un tzadik En el mundo de la jasidut Y dicho en general Eso es lo que debe ser Un rav para todos aquellos de quienes es el Rama. Ahora sí, vamos a enlentecer ahora un poco el discurso, porque para no irme por ramas, a partir de aquí empiezo a consultar pequeñas notas que tengo en el iPad sobre mis piernas. ¡Ay! Enseña Enseña Rabia Kovitzhak Que Hay lo que se llama el tzadik de una generación El tzadik, que en cada generación hay un tzadik Especial, sea conocido o no Que es como si fuera el tzadik de todos los tzadikins Que en la generación de Rabbi Tzhak, por ejemplo, fue otro tzadik, otro rebe, conocido como Rabbi Baruch de Mejibur, con quien nos vamos a encontrar en un rato, precisamente contradiciendo a Rabbi a Tzhak, que eso también es muy importante. Y claro, como ellos están estudiando el tema específicamente dentro del pueblo judío, que estamos, estamos en Europa, hemos hablado de esto hace pocos días, Estamos en Europa donde en realidad todos los que rodean a los judíos que viven en, en general apartados, en pequeñas aldeas, cerca de las grandes ciudades o en barrios pequeños, todos tienen razones para considerar que los judíos no, porque nosotros esto y esto y esto. Y entonces los líderes del pueblo judío tienen que dedicarse no al mundo, sino a su pequeño mundo para salvaguardar, la fe, la dignidad, la esperanza, la, la persistencia de los judíos que, que se apoyan en ellos y confían en ellos. Y entonces enseña el, el José que el tzadik de cada generación, su alma es un alma que se compone de alguna manera, su alma es un puzzle de las almas, de todos aquellos reunidos alrededor de él. En el caso del tzadik de la generación, del tzadik judío de la generación, de las almas de todo el pueblo de Israel. Pero el ser tzadik no tiene que ver con ser judío. Y entonces es siempre desde el tzadik, en círculos concéntricos, la representación más importante es eso de que el tzadik de alguna manera es asumido por tal, es asumido por Rab, por Rebe, por aquellos que de uno u otro modo se congregan en derredor suyo para recibir de su Torá. Y eso de alguna manera es lo que lo lleva a experimentar como si fuera un, ensanta, un ensanchamiento, un crecimiento de su alma que como si fuera como que se resquebraja, como que adentro de su alma están también las almas de todos aquellos que reciben Torah de él. Y, y eso lo aprendemos del ejemplo de Moshe, que como hemos estudiado y está muy bien explicado en el Zohar, y, y lo hemos tratado largamente y, y está en sanar el alma, en la parte ya escrita de sanar el alma con ayuda de Hashem, que Moshe, de alguna manera, es el alma colectiva, de todo el pueblo de Israel, y como dice él mismo sobre el final del libro de Devarim no solo de los que están ahí con él en este momento, sino de todos los que vendrán, de todos aquellos que se llamen Israel, y hemos hablado de qué quiere decir llamarse Israel, a lo largo de todas las generaciones. Y todos esos que se van a llamar Israel alguna vez, todos aquellos que van a formar parte con toda su alma del pacto de la Torá, en todas las generaciones, están en esas 600.000 almas esenciales de Israel, que todas ellas forman parte del puzzle de almas que es el alma de Moshe. Entonces, cuando bajamos esto hace doscientos y pico de años, doscientos años, una cosa así, a la zona, a la época del primer libro del José de Lublin, él va a llevar esto al nivel de cada rebe, cada tzadik, tiene que ser un moshe. Para su generación Y entonces Él trae en su libro Algunas analogías Y algunas citas Que nos son, nos son Muy importantes Porque si estamos hablando de El museo de todos los tiempos Y el Tzadik central De cada generación Y el Tzadik de cada Clan, de cada familia hasídica el rebe de cada familia hasídica, el rebe de cada hasidut, también estamos hablando del de, de tzadik, de cada círculo del tamaño que sea, de personas, de quien ejerce influencia para que su luz atraiga Brajá a las vidas de todos. Y esto, tal como nos lo enseña el José, esto quiere decir, para empezar, un camino que se compone de una paradoja fundamental, de dos fuerzas que parecieran oponerse constantemente, pero que esa paradoja es la que se convierte en la carne del tzadik. Esa paradoja, caray, es la que ayuda a revelar, a reconocer al tzadik. El tzadik que nos enseña el José, con su propio ejemplo a todo nivel, es el tzadik que asume. Antes de eso tengo que hacer un paréntesis, porque esto va a parecer llevarnos a otra paradoja que la podemos salvar antes. No me canso de repetir en cada, en cada contexto que es propicio hace muchísimos años que... Hay de nosotros si le creemos a cualquiera de esos y nos quieren convencer de que hace falta intermediarios entre el hombre y su Dios. Sea que se trate de los conductores de cualquier idolatría, sea que se trate de los que construyen establishments poderosos, en cualquier religión Iglesias Y que entonces En nombre de eso Se enseñorean Sobre la población Digo, el caso más cercano El superior rabinato de Israel hoy día Que es un organismo político De todo punto de vista Completamente ilegítimo De un punto de vista de Torah Y el único modo de que pudiéramos limpiar y purificar, en mi humilde opinión, la Torá en la tierra de Israel, en el Estado de Israel de hoy día, debería ser separar por completo religión y Estado. No estoy diciendo nada nuevo. Y de ninguna manera debiera formar parte del gobierno un superior rabinato. Eso es, es una locura. Yo siempre advierto contra todos los constructores de establishments Que empiezan por meternos en el subconsciente Que yo solo no puedo hablar con Dios Yo soy muy chiquito Necesito que el cura o el brujo o el rabino Hablen con Dios en mi lugar Y eso es terrible eso es herético. Eso es idolátrico. Pero cuando nos bajamos de las cáscaras hacia la carne misma de la cosa, hay otro paisaje. Fijaos que nosotros cada algunos días estudiamos la Torah de alguien muy grande, estudiamos algo de la enseñanza de alguien que al menos en alguno de los aspectos, y en la medida de lo posible, en todos o en casi todos, sea reconociblemente uno de los grandes, uno de las luminarias. Y entonces intentamos asociarnos a su mérito, por vía de encender una candela, para así, como si fuera, intentar ir junto con él, intentar no sea dado que Él nos acompañe, acompañe a nuestras Tefirot hasta el trono sagrado del Creador, y que entonces, todo esto en una metáfora muy figurativa, y que entonces, provisto que venimos vestidos del mérito de Él, y lo hacemos legítimamente, porque nos apegamos a Él y a su Torá, en toda la hora o dos previas a ello, entonces que nuestras filot pedimos lleguen con, con protección especial ante el trono sagrado, lleguen más parecido a como llegarían si hubieran sido plegarias elevadas por ese tzadik, que plegarias elevadas por nuestra propia pequeñez y nuestros miedos. Y, y lo mismo hacemos cuando nos dirigimos a un rab, a un rebe, a un tzadik Y le pedimos que ore por nosotros, que eleve su plegaria por mí Lo que estamos haciendo es decir, caramba, digo Creo humildemente que está bien que hagamos eso si lo que estamos haciendo es dos puntos. Yo, yo recibo Torah de este hombre, yo recibo Torah de este tipo. Yo reconozco en él, para mí, al menos, a un tzadik. Yo veo en él a alguien en quien no aprecio mal sino solo bien. Y yo veo en él a alguien que, auténticamente, no solo que es un tzadik porque no está aislado en sí, y no solo es recto porque se conduce rectamente, y ni siquiera es solamente íntegro, porque la Torah de Hashem esté automáticamente presente en toda su forma de actuar, sino que es un jacid en términos de que, más allá de todo lo anterior, busca incidir para bien y producir bien. Y entonces lo que yo estoy haciendo es esto que sí está bien, esto que sí nos enseña, la sustancia misma de la hasidut tal como de algún modo especialmente le da forma el José de Lublin, lo que estoy haciendo es legítimamente, porque me apego a su Torah, ir y pedir de Mitzadik, que a su vez, desde el momento en que yo me apego a su Torah, es como cuando hablamos en nombre del Zohar tantas veces del, del verso que dice, os le Elohim, dad vigor a Elohim. ¿Y qué quiere decir dad vigor a Elohim? ¿Acaso yo puedo darle fuerza a Dios? No, yo le doy vigor a Elohim en mí. Yo le doy fuerza a Dios en mí. Y darle fuerza a Dios es que mi recipiente de luz se torne más y más y más hábil por mi propio trabajo, por mi propio tikkun, por mi propia enmienda, se torne más hábil de recibir de su luz. Y en el caso del tzadik, como también me enseñó mi rabbi maestro, Rav Ginsburg, en nombre de la sustancia misma de la Hasidot, cuando yo me apego a mi tzadik, Quiere decir que la Torah que yo estoy recibiendo de él, no solo preparo mi recipiente y mis conductos para que llegue a mí, sino que yo soy agente multiplicador de esa Torah. Yo me enciendo con la llama del tzadik y uso mi llama para encender las llamas de todos los que acuden a mí, para encender las candelas de todos los que acuden a mí. Entonces, cuando eso pasa, es lícito que yo haga como he hecho más de una vez y, por ejemplo, pero no solo con mi, digo, hace algo así como año y medio una vez llegué llegué como a las 10. once de la noche. Llorando a la casa de mi maestro, el rabino Rabitz Haginsburg, y necesitaba, necesitaba que él, específicamente él, me diera un abrazo y me diera su braja, su bendición, porque es esa conexión de Torah juntos. Esa conexión de divinidad, esa conexión tipo de ser ambos parte de un sistema de superconductores que hace que la luz pase por vasos comunicantes adoptando la forma de quien la recibe y siga adelante hasta abarcar el mundo. La que hace que podamos estar conectados en Tefilá y entonces no solo está bien, está muy bien. Y eso, y eso solo puede ocurrir cuando se da esta increíble paradoja. Se da que el tzadik no se propone serlo. No se propone ser el rebe, el tzadik de nadie, sino que se propone hacer lo que hay que ser para ser tzadik. En términos de. de modo íntegro, plenamente fiel al Creador y a su Torá. Y entonces, lo que hace es trabajar su anulación, su convertirse, como hemos estudiado, en vez de aní, yo, ain, las mismas letras. Trata de asociarse. De convertirse ante el Creador, que es todo Convertir su yo, su ego, en ain, en nada Que en hebreo, como ya sabemos, son las mismas letras Ani, yo, ego, y ain, nada Hemos estudiado hace poco el tema juntos Cuando el sadik logra estar absolutamente anulado ante Hashem. Y de verdad lo que intenta hacer no es lo que le va a traer honor o lo que le va a traer plata o lo que le va a traer poder sino lo que va a revelar de dentro suyo lo divino que hay en él como nuestro loco del tarot. En ese momento que el hombre se ha convertido en tzadik por vía de autoanular por completo su voluntad, poniéndola en manos de la voluntad de Hashem, en ese momento es cuando hacia los hombres tiene que sobresaltar de entre todos, tiene que sobresalir de entre todos Así nos lo enseñó Justo el José de Urlín y, y, y hay algo muy lindo acá Porque anularse ante Hashem El verbo anularse Que es convertir el Aní en Ain Que es una permutación de las mismas letras Se llama en hebreo Que hace bitul Anulación la raíz de esa palabra en hebreo se escribe Bet, Tet, Lamed. Gracias a eso, tiene que sobresalir de entre todos, que se llama Ser Bolet, cuya raíz es las mismas letras, pero en otro orden. Bet, Lamed, Tet. De Ani, a Ain. De Batel a Balet. Y cuando se hace eso, cuando una persona logra estar completamente anulado ante Hashem, y en virtud de eso asume, asume responsabilidad y autoridad ante las personas que lo rodean, Porque acuden a él con preguntas Y acuden a él esperando luz Y acuden a él esperando enseñanza Entonces el tzadik, el rebe Es ahí cuando sabe que tiene Dos responsabilidades Es embajador recíproco Tiene que ser capaz de recibir por su conexión, por su estar todo el tiempo ocupado en entender más y más y más adentro y en vivificar eso que entiende, experimentar, vivir, ser constituirse en la Torah que aprehende, constituirse en la conexión esa entre lo divino en que soy lo divino lo divino en que soy y lo divino que hay en mí. Al tiempo que eso, que podemos decirlo en un lenguaje común, bajar información, al mismo que eso, tiene que ser artífice de elevar por ese mismo conducto las necesidades de su Grey hacia lo alto. De algún modo, tiene que ser capaz de ejercer ese circuito que hace que, pero visto que Él atiende a lo que su comunidad, su rebaño, su círculo, sus amigos necesitan, y Él lo eleva en su tesilada a lo alto, y lo pone en su cabanada, en su intención, en cada una de sus plegarias, y en virtud de eso, Ocurre esa magia según la cual tiene algo que, re, que responder, tiene algo que responder a aquellos que vienen a él con la pregunta, o a él con la necesidad, o a él con el luto, con la agonía, con el llanto, buscando una respuesta que no pueden alcanzar solos. No porque el tzadik, el rebe, sea de nacimiento algo, algo increíble, eso es totalmente otro tema, hay casos especiales así, pero eso no es la regla. Sino por el camino que él adoptó, que lo ha llevado a constituirse en quien puede dar una respuesta. Y eso es fundamental, porque eso le da al tzadik, al rebe, una... Una responsabilidad, una responsabilidad impresionante. Eso hace, como escribe, como escribe el José en su libro Yotzi Carón, que es en el mismo libro donde escribe casi todas las cosas que les he estado citando este rato, que en el corazón de su tefilá, él pedía, él decía, pido. Pedimos, pedimos de Hashem, que Hashem le dé ayuda, le dé esa luz intensísima, que cada tzadik, que cada pastor, se prepara a cada instante de su vida para ser capaz de recibir, para que él pueda utilizar esa luz, para hacer llegar a cada quien que acude a él o acude a su Torah, la luz que él a su vez es capaz de recibir en el lenguaje de la Gemara que es el lenguaje que utiliza acá Rabia Kovitzhak es que Hashem le dé ayuda a los que ayudan a los que vienen a él para querer purificarse y así a los tzadikín de cada generación que Hashem les dé Ayuda, luz, guía, mazal, suerte, para que de lo que ellos hacen, de lo que ellos producen, de lo que ellos dicen, de las iniciativas que toman, de las intuiciones que tienen, se puedan producir milagros y maravillas necesarias para aquellos están conectados con su Torá, hasta llegar al punto en que estos tzadikim y sus círculos se hagan mayoría y sea más la luz que la oscuridad. Y entonces estemos aproximándonos de verdad al mayor de todos los anhelos, al que le damos el nombre de Mashiach, al que le damos el nombre de regular Redención. Porque ¿qué es Mashiach? Así como dijimos que el tzadik, el rebe, funge de alma colectiva para su grey. Así como dijimos que el tzadik, de cada generación, funge de alma colectiva para toda su generación. Así como dijimos que Moshe, el alma de Moshe, es el alma colectiva de esas 600.000 almas, que son las almas fundamentales de las que van a salir todas las almas de Israel por todas las generaciones. Así el Mashiach ha de ser alma colectiva de toda la humanidad. El rey bueno, que es rey de todos, y por consiguiente, porque es tzadik, hace tzedek, hace justicia y produce que este mundo se convierta en un mundo bueno. Se cuenta Se cuenta, un segundito, un segundo, se cuenta. El José no solo producía milagros, tenía visiones, que se cumplían, o que servían de advertencia para que no se cumplieran. Y, y oficiaba milagros teniendo confianza en que habrían de cumplirse. Y está lleno de relatos por el estilo. Y claro está, no sólo él era un gran mecubal, un gran iniciado a la cabala y ser iniciado a la Kabbalah no tiene nada que ver con ser lector de libros de Kabbalah traducidos a cualquier lenguaje moderno y así. Son, son universos distintos. Y en esa época, en su tiempo, eran varios los Reves, Sadikim, con conocimiento profundo y vital de Kabbalah. Y por consiguiente, después, después de ser realmente íntegros, ellos, ellos pretendían ir un paso más adelante porque anhelaban producir de una vez la Geulá, la redención, y había que inclinar la balanza hacia allí, porque si dependemos de la humanidad, esto va cada vez peor, se decían, y a veces nos decimos. Y también en sus tiempos, imaginaos, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, fue en sus tiempos, digo, donde él reveló con con más fuerza y de modo más extremo, y no solo él, su Torá de Geulá, su certeza de que ahora tiene que revelarse el Mesías y tiene que producirse toda esa maravilla, tan, tan largamente anticipada, fue durante la guerra entre Napoleón y el ejército ruso, el ejército del zar, ellos creían que eso tenía que ser la señal, y entonces hacían hacían todo lo, todo lo que podían para apoyar eso eso que estaba ocurriendo, para que eso fuera de verdad, realmente, realmente el, el punto en que la Torah gana, en que las conexiones de luz, de Tzadikim, pero de Tzadikim que les importa esas conexiones de luz entre lo alto y lo bajo hacen eclosión y podemos desde las almas de todos revelar ese alma colectiva del Mashiach que se revele en el modo en que tenga que revelarse. Un paréntesis. Un paréntesis que acá es, es muy pero muy importante Nos enseñó una vez Hace muchos años también Mi rabbi maestro Rabbi Tzad Ginsburg, Cuando nos enseñó Acerca de estos cuatro niveles Primero el Tzadik justo luego el yashar recto, luego el tamim íntegro, y por fin el jacid, y hay muchas, muchos subgrados en la categoría de jacid, nos enseñó que en la mishnah en el texto fundacional de la Torah oral, en la mishnah hay un único de los sabios de la Mishná, discípulo de Rabanio Hanan ben Zakai, que era el presidente del Sanedrín, el, el gran tzadik de la generación, en tiempos de la destrucción del segundo templo. Hay uno solo de los sabios de la Mishnah que es apodado en la Mishnah mismo, con el nombre Hasid. Y es llamado así por el propio gran tzadik, gran hasid de la generación, Rabanio Hanan Ben Zakai. Se trata de Rabi y Acohen. Y Rabbios y Acohen, el que es llamado hasid en la mishnah, cuando en la mishnah se habla de hasid, y a partir de la Mishnah, de ahí para siempre, es el paradigma, se habla de rabiosi hakohen. En Pirkei Bot, que está dentro de la Mishnah, pero separado, dice rabiosi hakohen así. Tres puntos fundamentales para las vidas de cada uno de nosotros. Para el ticún de verdad. Para el ticún del Hasid. Primero, Yehi Mamón Jaberja, Jabib Aleja Keselja. Sea el patrimonio, el dinero lo que vale plata de este mundo. De tu amigo, importante, preciado para ti, como el tuyo propio. O sea que, tanto como te importa que a ti no te falte, que te importe que no le falte a él. Tanto, que, tanto como te importa que... Tú no pierdas de lo tuyo por una injusticia, que te importe que él no pierda de lo suyo por una injusticia. Y así. Segundo, prestad atención, porque esto es impresionante. Behatken <todicen> jatken atzmejá se einayerushaleja. yerushálejá. solemos traducirlo por prepárate, pero los sagaces entre nosotros, ya advertimos que Atken sale de la misma raíz que Tikkun, O sea, tienes que enmendarte a ti mismo, prepararte a ti mismo, configurarte a ti mismo, de modo tal que seas capaz de estudiar, aprender Torah, Se'einayerushaleha que no la tienes en heredad. Y acá, en el marco de la Mishnah en el marco del pueblo judío, estamos diciendo que te prepares a aprender la Torá, bueno, que no te enseñaron de niño, que no te enseñaron hasta ahora, que siempre puedes empezar a aprender Torá, o que siempre puedes ir más lejos, y más adentro en la Torah que los que te enseñaron Torah, que siempre debes estar preparado para superar, para llevar más allá la Torah que te enseñaron, para retraducirla, para reconvertirla. Pero mirad en nuestro contexto, de nuestros días y de nosotros, que estamos en el Templo de Pasos, procurando Geulá para la humanidad toda, el Hasid de la Mishnah te dijo, Prepárate, haz el ticún de ti para estudiar y comprender Torah, incluso si esta no te ha sido dada, dada en heredado, incluso si naciste en un mundo idolátrico, o si no naciste en un mundo idolátrico, pero naciste en un contexto de grave ignorancia, que ahí presumiblemente estamos la enorme mayoría de todos nosotros, incluido en un porcentaje bastante alto yo mismo. Digo, yo tuve el privilegio de ir a un, los 12 años de mi primaria y mi secundaria, de ir a dos colegios privados, judíos, donde parte del día estaba consagrada a estudios judíos. 12 años, no puedo citar ningún conocimiento relevante de Torá que haya aprendido en 12 años de cinco días por semana tener aunque sea supuestamente tres o cuatro horas de clases relacionadas con judaísmo. En la enorme mayoría de los casos estaba en un marco de absoluta ignorancia Y lo que aprendí en aquellos años No lo aprendí fundamentalmente de la escuela Lo aprendí buscando por mí mismo La mayor parte de mi Torah no fue Torah heredada Fue Torah reclamada Sigue siendo al día de hoy, porque lo digo en pasado Y así era de todos Y así... La de cada quien que hace este camino del Sadik, Yashar, Tamim, Hasid. Entonces, primero dice el Hasid por antonomasia, rabiosia cohen de la Mishnah. Dice primero leyes de este mundo. Si no empiezas por este mundo, nada vas a lograr. En lo que es más arriba Primero que nada Que lo que es del otro El hecho de que sea del otro Sea para ti tan importante Como importante es para ti Que lo tuyo es tuyo Cosas Rigurosamente de este mundo Y entonces Primer plano Que Escapa a lo material Vamos más adentro. Prepárate a recibir lo que los que te dieron a ti no tenían. Reclama para ti por vía de constituirte en hábil de recibir lo que no te prepararon para heredar. Y ahora tercero, que es el más importante de todos y es lo que nos trajo hasta aquí. es lo que también nos llamó la atención en aquella clase hace tantos años, Raúl Ginslow, que el Rambam Maimónides, a ver si tengo acá el punto justo en que lo dijo, lo dijo, lo dijo en más de un lugar, pero lo dijo sobre todo en lo que se llama sus Shmonaprakim, sus ocho capítulos. Dice el Rambam: si hay una frase una sola frase de toda la Torah oral de todas las enseñanzas de nuestros sabios que resume a toda la Torah completa es este tercer punto que nos dice y Acohen el Hasid por definición y dice así de kol aceja yi shamaim y todos tus actos, todos tus actos, no solo tus actos religiosos, no solo tus actos comerciales, tu acto de comer, tu acto de ir al baño, tu acto de acariciar la cabeza de tu hijo, tu acto de disparar tu revólver cuando viene alguien a matarte o a matar a alguien al lado tuyo. Todos tus actos sean, en hebreo se dice, Leshem Shamaim, traducción literal en nombre de los cielos. Y no hay una traducción verdadera, pero quiere decir hacia Hashem. Todas tus acciones deben ir consagradas a lo que es de verdad, a lo divino, en todo, pero absolutamente en todo lo que haces cuando abres un libro y cuando te sientas ante la cámara de un teléfono a tratar de enseñar lo que estudiaste y bulle dentro de ti. Cuando escribes, cuando cocinas, no importa, cuando llamas un ascensor, todo, que en cada cosa que hayas, que hagas, el fondo de eso... Y aunque sea en una pizca de tu conciencia presente, esté claro que hay en eso que estás haciendo para revelar divinidad. Que todas tus acciones sean, en nombre de los cielos, sean para revelar de ti divinidad. Dice la Hasidut y dice Maimónides que esa frase incluye absolutamente toda la Torá. Y entonces, caramba, yo siempre me propongo, y hoy especialmente me propuse hablar corto, y estoy hablando hace una hora y media, hace más de hora y media. Me disculparéis, pero aquí me estoy acercando a la fase final del monólogo. Y entonces, mirad, vamos a culminar este estudio con una cita de también del libro Zichron Zot, del propio Rabí Yaakovitschak Horowitz, el José de Lublin, que dice... En el capítulo nueve del libro. Que el tzadik. El tzadik de verdad. O sea, el tzadik jazid. El tzadik más alto de todo. Anhela. Anhela profundamente. Ser. Aquel que no es la faceta de él que se manifiesta en el mundo de tres dimensiones y el tiempo. No es esa la faceta o el nivel fundamental de su existencia consciente, sino que... El fundamento de su existencia ahora en presente es en palabras del José, el mundo por venir. Que nosotros sabemos que de verdad no se trata de tiempo, la diferencia sino hacia adentro, el mundo de lo divino. ¿Y qué se imagina? A ver, a ver, Aide, capaz que justo tienes ahí a mano la carta de la torre, y que él se ve a sí mismo y se figura. Y estas son las palabras, hace cuarenta años, 250, por ahí, de Rabía a Kovitzhak, dice el verdadero tzadik, el jazid, que anhela de verdad en cada instante de su vida ser revelación de divinidad. No se ve a sí mismo como el ermitaño protegido en su ermita en la montaña, ni siquiera como el rey que dispensa del tesoro sino palabras literales Él se ve a sí mismo como una torre volando por los aires Así está citado en la Agmará, él lo cita en su libro de la Agmará, del Tratado de Sanedrín, hoja 106 Y ahora si ustedes miran este dibujo, fijaos qué perfecto que es. Porque si miráis, esto es justo la síntesis de la paradoja de la que tanto hablamos. Y no es casualidad que cuando estudiamos con el método de estudio del Tarot Hasidí, cuando llegamos aquí al Arcano 16, Estamos en la Sefirá de Gésed, pero no como, como cuando estábamos en la Sefirá de y vivíamos al rey, quedémonos acá, quedémonos aquí, sino que estamos en la Sefirá de Gésed enmendada, estamos en la Sefirá de Gésed que a lo largo de un largo camino, que es el que hemos descrito ahora durante más de hora y media, le hemos hecho ticún a la Sefirá de Gésed, y ahora, tenemos arriba en lo alto, esa torre, que es como la escalera de Jacob que se apoya en el suelo y su cabeza, ahora que vuela por los aires, toca los cielos. Y en el momento en que nos, nos lo explica el José de Lublin, fijaos. El tzadik está hasta el punto anulado a sí mismo frente a Shem, frente al creador, él no se ve a sí mismo frente a Dios como una persona. Él no busca a Shem. Yo creo que las cosas son así, entonces, por favor, concédemelo Él se anula frente a la voluntad de Hashem para tratar de entender que es lo justo a ojos de Hashem hacer ahora y entonces él se muestra en todo caso como esa torre que vuela su cabeza por los aires mostrando el contacto con la divinidad y mostrando que la divinidad se está revelando en cada bondad que nosotros aquí abajo percibimos y entonces de esa corona que se alza por los aires, se abre la torre y de la torre se vuelca todo el tesoro espiritual y material, sobre todo los hasidim, que también vuelan por los aires pero bajito, recogiendo, si veis, en nuestra carta pepitas de oro. Y por eso es que este Hasid es la realización de lo que hemos venido a buscar hoy en Tish y lo venimos a aprender del José de Lublín y por eso justo hoy Hashem nos regaló que tengamos la, la indicación podemos sacar la carta ya gracias a querida tenemos la indicación en el hecho de que el José de Lublín murió el 9 de ab Y entonces, inevitablemente, al llegar a este día en que fueron destruidos los templos, en que fue doblemente destruido el templo, llegamos aquí y nos encontramos con el José, enseñándolos, enseñándonos qué es lo que tenemos que hacer, con qué tenemos que conectarnos y qué ejemplo a seguir para constituirnos en algo que está tan bien representado en esta carta de los maestros, en este dibujo de los maestros antiguos, que si se fijaron, lo muestro por un instante de vuelta aquí, pero el nombre de la carta es la Maison Dieu el francés, la casa de Dios, el templo, el Beit Hamikdash. Que espero hayamos estado aprendiendo todo este rato y estemos redondeando bien cuál es el modo en que nos has dado construirlo, porque como dijimos en el anuncio para este encuentro, vinimos hoy, en el momento señalado, para enlutarnos por la destrucción del templo, vinimos hoy a no solo enlutarnos, sino a ponernos juntos a construirlo.